De eso la fuimos a buscar también a Marcela Tauro, que ayer dijiste que estaba calladita, que no sé qué, no sé qué. La fuimos a buscar a Tauro a ver si estaba tan calladita y le contesté a Tefi. Marce, ¿te llegó la carta de documento ya? No, no, todavía no. ¿Le estás esperando? ¿Estás preocupada? No, estoy ocupada, no. Eh, si llega. Eh. ¿Hablaste con alguien? ¿Te asesoraste legalmente para estar preparada ante eso? Y el abogado del canal me llamó, obvio. ¿Ah, en serio? Sí. ¿Y qué te dijo? ¿Recibieron algo sí. por parte del canal? No, del canal hasta donde yo tengo entendido no recibieron nada. ¿Que va, va a continuar esta demanda? ¿Que Steffi va a ir hasta las últimas consecuencias? ¿Pudiste hablar con ¿Qué ella? ella? No, no hablé con ella, pero que haga lo que considere necesario. Me parece que en eso yo estoy tranquila. ¿De alguna manera de acuerdo con... ¿Judicializar cuestiones periodísticas? No, yo no soy. En los años que tengo, que hace muchos años que trabajo en esto y en distintos medios, jamás hice juicio, bueno, no hice juicio a ningún medio que trabajé y menos a un colega o eh, alguien que se desempeñe en la misma función que hacemos nosotros. ¿Viste hablar con Carmen, con Fede en estos días? No, nadie. No, no, no. Lo único que vi la nota que hizo Fede hoy que me llamó la atención que. Eh, que estaba. que, bueno, en realidad no dijo. no no dijo que los abogados. él no hubiera, no hubiera puesto abogados y demás. y bueno. y que. pero no dijo nada de los chats. Eso me llamó la atención. Pero no dijo, che, los chats son mentiras, no, no dijo nada. Yo creo que es el primero que no las cuidó, ¿eh? A ver, ¿cómo llegaron esos chats? truchos, no truchos, ¿cómo llegaron? A ver, Supuestamente es de la computadora de él que compartía con Sofi y de ahí se filtró y un video y demás. Bueno, eh, ¿cómo no borra? ¿Cómo no borró esos chats? Porque me parece que si no los borró es porque de alguna manera, en algún momento siempre el, el diablo mete la cola si no borras esos chats. Me parece, pero bueno, es el primero que no... Y ahora termina eh, bueno en esto que dicen que Sofi habría reconocido el otro día al LAM, lo habría puesto a... A ángel sí. que ella grabó y no sé si es verdad o no esto. y en qué lugar queda sofía con respecto a esto no con el filtrar este material que es privado íntimo mira yo creo que es una mujer dolida y no sé no estoy en su situación así que no sé cómo actuaría con un impulso me parece que no pudo manejar el impulso yo creo que ella lo hizo no la conozco tampoco ¿eh? porque estamos hablando de alguien que no conozco eh, creo que para mí perdonó varias y dijo, me van a tratar, si yo lo cuento, me van a tratar como loca y quiso tener la prueba. también estaba dolida, dijo que también estaba angustiada. Debe ser duro que tu hijo haga eso y qué sé yo, pero me parece que en eso, qué sé yo, ella lo sabe manejar mejor que yo. Y si no, se tiene que correr, pero me parece que si lo haces en tu programa, de alguna manera... Eh, Entiende el juego. Yo me hubiera corrido, no hubiera hablado tanto, pero bueno, ella me maneja los medios mejor que yo. Marcia Estefi lo primero que dijo cuando se filtró el supuesto chat que había tenido con Fede, eh, fue que no eran reales. Flor hoy también habló, hizo un descargo muy interesante, muy inteligente eh, y honesto, planteando que también eh, son chats falsos. ¿Crees que van a aparecer nuevas conversaciones? ¿Vos creés en la veracidad de esos chats que llegaron? Mira, eh, sin, perdón, Estefi, decís ¿sí que dijo que eran, eh, no eran reales los chats? Claro, dijo que no, que no eran falsos. Lo primer, su primera reacción fue esa, que eran falsos y por eso se enojó con vos en su momento. ¿Y entonces por qué pones abogados? Yo no pongo abogados. A ver, si yo para mí son... Florencia está segura de que son falsos y no... No puso abogado. ¿Qué te pareció el descargo que hizo Flor hoy eh, en el programa? Me parece genial, cada uno hace el descargo que, que siente y que puede. Ahí estaba la Tauro hablando un poco de todo, de Steffi, de Carmen, del descargo de Flor. Eh, de ayer, ¿algo de contestar a la señora Marcela Tauro? Por pedido de mis abogados no puedo hablar más del tema porque ahora está en manos de la justicia, ya está interviniendo un juzgado civil y otro penal, así que todo lo voy a hablar en tribunales. Con Tauro. <risa> con los responsables de la filtración de información ilegal. Uh -huh. El juez hoy ya me dio la razón. ¿Quién es el este juez? Lo tengo acá, Carlos, tengo el ¿Lo nombre... Con el juez? a ver, ya te digo. El nombre... Pero hoy te vi a la mañana leer una cautelar. ¿La cautelar uh -huh. esa ya la mandaron? Sí. ¿A dónde? Eh, en ACOM. Uh -huh. ¿Me estoy diciendo bien. Eh, ¿Para qué te digo? A ver, por acá la debo tener el nombre... Buscame el juez no, mientras vamos a ver la cautelar que manda Steffi a los medios. Lo Carlos hoy. Koshi. Carlos. Koshi es el juez. La verdad, Realmente que leí las 55 la hojas y fue de que es ilegal la 55 lo que hice, hojas. La Alessandro dice que es no es, es ilegal. ¿No? Y Alessandro se equivocó y metió en un quilombo bárbaro a varios. Upa. Ah, ¿sí? mm. Y por lo visto, por lo que dice el juez Carlos Coschi, que la verdad lo que escribió. Alejandro sos un burro. Te lo quiero decir desde eh, acá, como dice Steffi. Me da la razón de que fue ilegal todo lo que se hizo desde el principio de cómo se trató el tema hasta el final. una... Pero el juez no falló todavía. Pero ya se resolvió el tema. Qué velocidad, chicos. ¿Es un fallo? no. ¿Cinco no. páginas las escribió el juez? El juez, pues te lo comparto si quieres y lo lees. pero ahora te estoy preguntando para que digamos verdades. Las cincuenta y cinco páginas las... Y no sé de qué te reí. No, no es un problema. Porque paso. soy feliz y no no pero... me río. Claro, claro. por eso. Cuando hay un me gusta, juicio. soy feliz ¿Vale? y me río. Por <risa> eso. Me matas. Si te... Estás diciendo es? cualquier cosa. Ah, soy bueno, feliz vale. y me río. Yo lo, Yo, vale. Yo lo voy a aplicar. Yo hablo en la justicia. Ahora. Habla en la justicia. <risa> sí, cuando te conviene. La panelista que habla en la justicia es rarísimo. Sí, porque eh, ya trascendió te tema... el tema a lo mediático. Ah, pero hoy hicieron show en tu programa. Claro. Hoy contamos lo de la cautelar. Hablamos de eso. Vamos a escuchar la cautelar que intentaron leer esta mañana en Ciudad Magazine en realidad o sea, no es... puedo hablar más del tema, ahora hablan mis abogados. Este es el Rlande primer paso, esto es una Este es el primer paso y es el principio, esto recién empieza. Y, y después el segundo paso, ¿cuál sería? ¿Te la dijeron de... tus abogados? Sí, el segundo paso es, ahora que ya está esto, es definir a quién hay que demandar personalmente por la difusión ilegal de la información. Esto es para frenar que no se siga hablando ni mencionando, digamos. Claro. El Poder Judicial de la Nación, Juzgado Civil 45, Estefanía Perardi... ...con Enacom eh, Medias Precautorias. Medidas Precautorias. ¿Viste, viste que tiene como sí, un vocabulario. Tiene, tiene vocabulario raro? Sí, tiene un raro. La señora Estefanía Berardi por sí promueve la presente demanda... ...a fin de obtener el cese de la divulgación y difusión... ...en todos los medios de comunicación audiovisuales... ...de ciertos chats íntimos que se le atribuyen... ...y que habrían tenido con el señor Federico Val. Afirma que ello afecta a su honor intimidad y privacidad entre otras prerrogativas prerogra eh, Maxime cuando desconoce su legitimidad eh, resuelve ordenar el cese de la difusión, exhibición referencia y o divulgación de los chats y o conversaciones privadas de toda índole que eventualmente involucren a la presente, a Estefanía Velardi, y al señor Federico Val. Oh, en caso de incumplimiento igualmente... se procederá a testimoniar lo actuado y remitir las actuaciones de la justicia a fin de que se investigue la posible comisión del delito de desobediencia artículo 239 del código penal si tales incumplimientos subsisten se apercibe a los eventuales sujetos eh, pasivos sobre la imposición de severas multas o sea, plata mm. eh, ordena al Ente Nacional de Comunicación, al ENACOM, que le contamos a la gente que el ENACOM es el ente que regula todos los medios de comunicación, comunicar la presente resolución a todos los medios de comunicación masivo. Acá está lo que recién te preguntaba. Claro, esto se le envía al ENACOM y el ENACOM se encarga de enviarlo a todos los medios de comunicación. Claro. Creo que Marcela, eh, que es una mujer que tiene muchos años de experiencia y es una excelente periodista... Sí, no se nota, pero bueno, sí, los Pero tiene. creo que lo decía Marcela Tauro. Que yo te lo, te lo comentaba antes también, acá en el programa, que en el caso de que um, decidas demandar al canal, eh, no sé si podés continuar. en Marcela la... Tauro que se preocupe por ella, que no se preocupe por lo que yo voy a hacer, ahora que trate de preocuparse y ocuparse de lo que ella hizo, en vez de andar viendo a ver otras cosas, no tiene nada que ver, no es su tema, digamos. O es que si estudias un poquito, si alguien fue a la facultad, que creo que es gente recibida, la que está ahí, sabe cómo son las leyes. Y yo siento que en tu intimidad fue violada, pero no fue violada... Por los programas de televisión. Me parece que También, fue violada por una persona. El juez dice otra cosa. Bueno, Hay daño directo e indirecto. Eso la ley lo explica perfecto. Lo dice el juez, no lo digo yo. Bueno, ahí estaba lo que explicaban es hoy a la Esto es una, es una cautelar, cautelar no es un sí. juez. Esto es burlando. Escribe esto, pide esto, Pide una cautelar y un juez y la aprueba. La, la, Pero, la remite. O sea, acá el Hay preparado. un tema de tiempo. Si la cautelar llega ahora, esto no puede ir para atrás. O sea, no. Marcela ya lo mostró no, todo, para que, está. Está que no se muestre de acá en adelante. y habla puntualmente esto de la difusión de los chats. Claro, acá en adelante, antes no, no se, se puede mostrar. ¿Para bueno, atrás? pero hay que ver si el abogado de ella no quiere hacer por lo que se hizo y tiene, tiene la es atribución no de poder hacerlo. Sí. claro. Esto es así, la cautelar es el sí. famoso bozal legal que sí, inventó Ana Rosenfeld. Cuando hay un tema en los medios. Lo que si no estaba de... prohibido, no, pues... de las mejores... Sí. No, la que hacer. le puso ese nombre fue Moria Casar. Claro, al bozal legal que había hecho alguien. No Ana. fue alfa. Es una no medida cautelar. El abogado, cuando alguien, determinada persona, está en los medios... Claro, eso que dice cautelar. A partir de ese momento... Para no puede ir. Al canal, al programa, no se puede hablar mal, pero no es. Ni un fallo, nada, ni es un juez, nada. ni el juez escribió nada. No, pero yo lo que, que digo es que los van. abogados, eh, burlando, y no me acuerdo, no me acuerdo, y le dicen, probablemente hagan por ahí una causa, claro, de aquello. Pero es muy difícil, porque en ese momento, perdón, es muy difícil, digo, porque en ese momento, cuando. Marcela los pone, estaba en duda si eran verdad o no, y si eran mentira no estaba vendiendo no bueno, no, a nadie. Entonces no, no, digo, es como raro. La eh, no voy a a la Flor de la Avena le importan los claro. y dijo Es muy difícil y Igual los injusticia. de ella no los pasaron en televisión, ni Luz de Lourdes, solo no, pasaron en intrusos, los. Intrusos no. Pero pero digo, digo, si si vos es querés... que solo en intrusos los pasaron. Pero no los No, solo hizo. ¿Los de no los pasaron? ¿Qué? ¿Los de no los pasaron? Yo no los vi, yo no los vi, yo los vi. No, pero en intrusos, ah, no. En intrusos, no. intrusos sí, intrusos eh, no mostraron. ¿Lo de Albertario? ¿Eh? El, primer día que el, día, el, día, el primer día que fue el miércoles cuando deslizan el nombre de Steffi y ella se autoincrimina antes de que los muestren al otro día, ese día mostraron en pantalla ah, mira. unos chats ah, que ah, había publicado vi. Paparazzi y en esos chats estaba Albertario. Ahí estaba Albertario. No, yo Albertario. lo que le quiero preguntar es si vos no querés que se hable más de este tema, ¿por qué en tu propio programa...